A ver, ya tengo cien suscriptores. Quiero mostrarles algo de chiquito o sea, es acá, dicen fotos viejas Y acá, no se nota, pero este video, video viejo ¿no? o sea, que es viejo, no es más viejo que viejo Así que empezó personas... a Ok Esta fotito Es cuando yo era tremendo Y me puse Un plato De vídeo <ríe> si sí, era medio tonto idiota y esta foto se puede ver como yo estoy acostado y con sueño esta fotito se puede ver cuando estoy en la maca así pero qué linda es la <ríe> en esta foto estoy acá yo con los pelos todo ahí parado como si me hubiera electrocutado. mi mamá era pelirroja ahí, y mi hermana con un sombrero rojo rojos rojos Pero bueno, todos no ¿no? Esta foto, estaba yo en algo porque porque está muy cerca y ahí se puede apreciar a alguien que no me acuerdo quién es si sí, alcanzaré a ver obviamente pero mm. esta foto estoy yo y Canis que de ahí era joven que no tenía las cosas blancas bueno pero acá tenía cuatro años y estaba como mandando un beso mandando un beso y listo bueno estoy dibujando estoy re estoy con lentes y estoy en esta mala que no me acuerdo quién era exactamente pero bueno acá estaba sacando la lengua esperen listo, listo, estaba sacando la lengua bueno ahí cuando venía la remera toda argentina era mi cumpleaños y ahí estaba yo y mi prima Camila que ya apareció creo que en un video mío o en varios pero estaba muy joven y eso era un muñequito que estamos haciendo <risas> bueno todo esto era como dos o un año que va, varios años antes que naciera Brian pero ve que tengo dos años ¿Qué está? ¿La <tose> la que tengo un té mayonesa acá <risas> pero bueno entonces, como spider, -Man, spider -Man. estaba yo como un power ranger <risas> pero pero ahí estaba yo con alguien que no me voy a nombrar pero estaba yo con cuatro brazos de bendito estaba yo con cara de uh. con payasamila, digo Camila payasamila y Franco Rojo por el Power Rank acá estamos en el jardín dos Elena en el jardín en his day. acá estaba yo con alguien, no sé quién eran ellas, pero Uy, con cara de pendejo. Ah, no. bueno, ahí sí. Estaba yo, este era yo, este era mis amigos, este era alguien, este era la vaca pero que bueno, ahí estaba yo, estos los compas, todo eso. Pero esta mi, mi foto que tenía ojos de ultra instinto. <risa> Pero, ahí estaba yo, que estaba mostrando a mi... creo que mi coso de... de... Power Ranger rojo, perdón y bueno, estaban mis amigos, todo, todo en esta está y la madre de yo tocando la cabeza a cuatro brazos en lo siguiente, yo estaba acá en el colegio, en mi primer día de clases estaba yo como... Eh, me tengo que quedar acá todo el día como chica acá está y acá había alguien llorando, no sé qué. Y bueno... Ah, pero me olvidé mostrar esta también. Jardín celular. Ahí yo. El, mi hermana y mi mamá. Y acá de fondo podemos observar a... No sé quién era, pero... Una cara... <ríe> tiene de abajo. O sea, aquí ¿Qué? <ríe> con esta cara. <ríe> Más por el pelo, para que le saco el suelo Aquí no termina Falta mostrarle estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 videos creo Pero, no sé Te Despía Ahí está, eh con canciones viejas de los imaginables Otobai Muni Bueno, acá bueno, empezaron a hacer todo esto La cabeza Ahí estaba mi cumpleaños, ahí estaba mi primo Adriel, y ahí está mi hermanita, mi mamá y mi primo, todo. O sea, yo ahí estaba yo metido en la compu, como todo pendejo, pero el siguiente, que es un cumpleaños acá estaba yo eh, que estaba ahí jugando, esta foto la tengo guardada en la, en la realidad y acá estaba en el jardín <risa> acá estaba como eh, ¿qué te pasa? ¿por qué me miras? Eh? Acá estaba con la profesora de jardín. Y ahí estaba con las piernas de fideos retirada. Pero bueno, no importa. Acá estaba con la profesora algo mala. Algo mala era la profesora, pero estaba con cara de... <ríe> Y ahí estaba con una, la directora, no sé quién era, pero. Ahí estaba, ahí estaba con alguien. Acá estaba con. No sé qué era la fotera. Ahí estaba mi foto. Acá de la mañana. Y acá de... La tarde. Bueno. Acá se puede ver perfectamente que estoy acá. Aquí. ¿Dónde estoy? Ahí está. Solamente que la foto al revés. Esta es la foto que me saqué. Que me saqué me iba a acabar de la silla. Acá estaba yo. Con todos los compas. Acá ya lo mostré. Ahí está mi diploma. Que fue el primero en entregarlo. Ahí estaba en el colegio. Y bueno, este Ya lo mostré. Está con mi prima. Ese eh, era yo, obviamente. ya al lado, compas. Combas significa compañeros. O sea, ya. Es estaba, creo que en segundo, primer grado. Creo que era el primer grado. Pero estaba con mis amigos. No sé chasquear. Me salió la. Me salió. <risa> estaba con mi y mi cristal pero todo mi prima y con quién era no me acuerdo estaba con mi prima que parecía emo ahí estaba con mis mi hermana y con mi amigo acá estaba con su cero de mortal Kombat, que yo estaba re contento de toda la cosa Estaba con depredador, creo que era yo con una cara. <risa> Acá estaba yo de fondo. Y. Y. <risa> yo de fondo mirando. ¿eh? Acá estaba yo con un traje de cangrejo. dorado Y estaba con mi tía y con mi hermana que estaba. Estábamos rellenitos ahí, bro. Pero... Estaba con las bananas en pijama, creo que era Ni idea Uh, estaba recuerdo gordo ahí Espera, ese yo? Sí, soy yo <risa> Estaba con alguien Estaba yo No me acuerdo dónde estaba, pero los pelos Se me volaban a mí Si sí, no, no, eh algo así muestro acá, porque Si no me van a tener derecho de autor De la canción Y bueno bueno, estaba yo en la plaza, estaba yo en, no sé qué, está en navidad, estaba con el estás, y yo con la cara de, qué feliz, y, bueno, ahí con un sombrerito, acá estaba yo con los ojos cerrados, acá estaba con el señor cerveza, Acá está yo con un juguete lo extraño hasta así Pero... Como quisiera lamerlo Acá está con el... Mi sombrero, acá está con mi prima Emo Acá está... What? Mis ojos parecen de esqueleto por dios Y aquí está mi hermano. Ahí está yo, creo que en mi cumpleaños era Recachetón Está con... Con un amigo Ahí está yo, en el cine me compraron un chocolate. Ahí estaba. Una foto. De luz. Ahí estaba. Eh, que parece la campera de Boca. Pero no es campera de Boca. Ya que. No es. Estaba yo en un McDonald's. Creo que era. O en, no sé. Acá estaba con. Mi hermana y mi primo Camilo. Acá está. No me acuerdo. No me acuerdo dónde estaba. Pero está aquí. Ah, con mi prima y con mi tía. ¡Qué Mi cara, por Dios. <ríe> mi cara. ¿Qué, qué, qué demonios? <ríe> Acá estaba con mi prima y con mi prima. Acá estaba yo de murero. Creo que antes hacía murra, yo. ¿no? Y ahí está con monos y con.. <ríe> uh eso. Eso soy yo. Yo ahora tengo como un poquito de miedo de ir solo en la pileta. Y mira, me creo que yo. Nadie de cuando era chico, sí, de estúpido. Ah, ¿cómo olvidar esto? Cuando... Bueno, me saqué esto que era de cartón, pero yo tenía recontra miedo y me caba todo. Y esta es la única parte del video y bueno, no se termina casi. Este video se llama Saludos para francoza, Este era mi primo quiero, Franco. Mi prima. Gracias. No me cumple, pero la Hola. Hola. Dile algo a tu hermanito. Dile algo, dijo. No entendí. ¿Señora? Un besito. ¿Todo alguien? Ah, ¿no? Un Beso para Franco. Por favor. Te pego el Beso para Franco. No sé quién era la que está hablando, pero bueno. Un beso para Franco. Beso para Franco. Un beso para Franco. Un beso para Franco. Un beso para Franco. tocó, bueno. <risa> no entendí bien, pero bueno, no sé. Bueno, este. Bueno, ahí estaba yo. Ahí, ¿Es diferente al otro. Ahí estaba yo. Cuando vivía abajo, ahora estoy viendo la terraza. <risa> What the fuck? A ver, primos como todos uh. ahí estaba yo, me robaron el celular dijo y está mi primo ahí, Gabriel el maestro de la idiota ahí estaba yo, me caí, me... soy boludo y bueno ahí me pusieron la compu, está revisión hasta mi cumpleaños ahora bueno, ahora creo que estoy menos, pero creo que es lo mismo No sé cuántos videos Este creo que lo voy a mostrar al final. Que es algo especial, pero este que se llama Colonia. No se sabe si es mío o de mi hermana, pero yo lo puse igual para recordar los viejos tiempos. Vamos a verlo. Que emoción especial. sin su. El tacho, ah, se tira la basura en los 200. Creo que no queda ninguno, solamente esto, estos dos. Que este lo voy a mostrar al final, pero eh, estos dos, cuando conocía a Topa. En la vida real, o sea, en la realidad, perdón, en la realidad yo lo conozco, pero Dios... Eh, lo conocí en persona, en persona, así que este es un concierto y el otro es en auto. No, lo vi y bueno me emocioné mucho ahí está tufa dale para para ahí se terminó y creo que básicamente eso fue en ese video y bueno ahora no sé si le voy a dejar algo para al final así que yo me voy despidiendo justo ahora y bye bye